Valencia. Gracias, presidente. Buenos días, según señorías. Bueno, los presupuestos generales del Estado fijan un gasto para el Tribunal de Cuentas de 63 millones, y esto es una cantidad que, que nos parece extremadamente insuficiente, y a pesar de. Gracias. A pesar de que el gasto en personal aumenta este año, pues lo hace como consecuencia de, de la subida salarial, pero lo que va destinado a cotizaciones de seguridad social o, o de gasto corriente en convocatoria de, de oposiciones no se ha alterado. Esta cuestión refleja que no se piensan destinar más recursos a la contratación de personal para, para dotar el tribunal de cuentas con los recursos humanos suficientes para luchar contra la corrupción y contra el despilfarro en las administraciones públicas. Esta es una exigencia que comparte la mayoría de la sociedad y que no ha sido escuchada nuevamente en nuestros presupuestos generales. Además de todo ello, hay numerosas quejas en lo referente a cómo se gestiona esta cantidad, no solo en lo insuficiente, sino también a cómo se reparte. Lo primero porque existe una asignación arbitraria y opaca en las gratificaciones del propio Tribunal de Cuentas. Además, existe un claro abuso en, en lo que son los procedimientos de, de libre designación convendría saber a quién se designan las gratificaciones y los motivos que las justifican, así como si estas personas son gratificadas año tras año. Lo segundo, porque hay un incremento de los gastos superfluos, como, como gastos de publicaciones de prensa, revistas, libros y otras publicaciones, con unos incrementos realmente desproporcionados, mientras que otros gastos de, de mayor importancia para los y para las trabajadoras, como puede ser el de formación de personal pues, se ha reducido drásticamente eh, en los últimos años. Por último, también voy a reseñar por, por destacable pues, otras decisiones en la, en la, sobre la gestión en lo referente a contrataciones de personal durante los últimos años o sobre los procesos de externalización de servicios que han tenido consecuencias directas que, que, apuestan al, a, que, que afectan al, al presupuesto de este organismo. Por un lado, hay gastos de sentencias del tribunal Supremo de casi 60.000 euros a los que ha sido condenado el pleno, el pleno del Tribunal de Cuentas eh, por una mala política de contratación en lo, que se, en lo referente a lo que hacía alusión antes del abuso del, del uso de la figura de libre designación. También hay varios recursos actualmente en vías de resolución en el Tribunal Supremo para el año 2018 donde posiblemente se ha condenado el pleno del Tribunal de Cuentas y haya que proveer nuevas partidas para hacer frente a este gasto. Este tipo de prácticas que han sido condenadas, además de tener responsabilidades políticas que nadie ha asumido, lastran los recursos públicos destinados al propio tribunal. Y por otro lado tenemos los procesos de contratación de servicios externos, como por ejemplo el de limpieza de Tribunal de Cuentas. El resultado de estas contrataciones ha sido un empeoramiento de las condiciones laborales del personal que presta los servicios y también de la calidad de la prestación del mismo. En definitiva, señorías, hoy presentamos esta propuesta de veto a esta sección porque, sin unos presupuestos que aseguren una dotación suficiente y unas partidas adecuadas, y también distribuidas adecuadamente, no se está apostando para que el Tribunal de Cuentas, una institución fundamental para el Estado de Derecho, lleve a cabo correctamente su función en la lucha contra la corrupción y el despilfarro en las administraciones públicas. Muchísimas gracias.